a nuestros símbolos patrios, por eso... Tú vives hablando muchísimas cosas, sí, sí. y tú fumas cigarros que tiene la bandera dominicana sin el escudo, yo estoy yendo no, no, aquí... No. No, no, no. Pero míralo ahí, Francis. No, no, no. Sí, y al muchísimo pulso, producto. Y, y muchísimo no, no. producto. Muchísimo producto. Enfócalo, enfócalo. No, no. Hay, hay muchísimo producto, Francis. Sin Francis. Escudo, sí, es verdad. Un hay es verdad. una leche, leche ese, un que, tú que tú se puma. distribuye, una leche muy famosa que se distribuye en la República Dominicana que tiene, y lo voy a traer mañana. No, pero ya no. no lo identificaba Solamente, para mí, lo que yo veo interesante es la característica logotipo.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 Cuando tú tienes ese esquema Es el plan real Mira. De abandonar El pensamiento Patrio Pero Y se... nuestros símbolos do, patrios do, Pero yo, en, el, en, en el escenario Se ha abandonado hace muchísimo tiempo